4, 0, 5. Repito, el número ganador es el 0405. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.